Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz Viernes para todos, queridos hermanos. Este sea el momento para darle gracias a Dios. Va concluyendo la semana. Esta semana que termina en la presencia de Dios con todas las bendiciones, las cosas bonitas, las cosas difíciles que, que hemos vivido también las ponemos en manos de Dios. Mi Señor, gracias, gracias por todo. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Bendito seas mi Señor por todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, este viernes el Señor nos regala esta palabra. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Pío Pietrechina. Un santo muy querido por muchos aquí en nuestra diócesis y en muchos lugares. Un santo de nuestros tiempos que con su estilo de vida, con su consagración, su fidelidad. Nos da ejemplo a este... A este mundo de hoy, con tantas dificultades, estos santos aparecen como esa luz, como esa, esa barra. Sí se puede ser santo y sí se puede vivir la fe cristiana. San Pío ruega por nosotros. Amén. En el Evangelio vamos a meditar. San Lucas capítulo 9, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, pues unos dicen que Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Él les prohibió terminantemente decirselo a nadie. Y añadió, El hijo el hombre tiene que padecer mucho. Ser desechado por los ancianos, unos sacerdotes, escribas. Ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues esta palabra que recibimos de Dios hoy, con esa pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y el anuncio de la pasión. Ante la pregunta de quién es Jesús, se responden muchas cosas. Y el Señor nos, nos habla de Él con la cruz, con la pasión, con la muerte. Hoy viernes, ofrezcamos al Señor la penitencia, el sacrificio. Ojalá podamos ofrecer un pequeño ayuno en reparación por nuestros muchos pecados. Alabado seas mi Señor. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día para todos, queridos amigos.